Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Bueno, como les decíamos antes de irnos a la pausa, vamos a hablar de cine, porque la industria cinematográfica de República Dominicana sigue creciendo y es importante conversar con actores y directores importantes, porque son nuestros, son de San Francisco de Macorís, en el caso de uno de ellos, el director Wittner Duarte, director de esta película, Buscando el zorro grabada en su totalidad aquí en San Francisco de Macorís y está con nosotros también el actor principal, Guillermo Liriano. Cuéntenos de ustedes. Buenos días. Un Buenos Buenos días. Días. placer días. tenerle aquí en De Mañana. Eh, nuestro. Guillermo y, nuestro. Y, y, Wittner. y Wittner. Cuéntenos una película realizada en San Francisco de Macorís. Así es. Así es. Tuvimos el, el, el atrevimiento <ríe> y el valor también de filmar esta película en, en esta localidad que es. Muy hermosa. Gracias. Y, y también tuve el, el, el privilegio de, de ser convocado por este gran director, joven director, en su ópera prima. Es una película de arte, es una película de autor. Él, él escribió esta película y la sintió también. Y nos la transmitió a todos nosotros en el rodaje. Es un rodaje muy, muy, muy simple. ¿Qué tiempo le llevó ese rodaje? con el medio ambiente, cómo se rodó, cómo se, cómo se hizo, cómo se realizó. Uh -huh. ¿Qué tiempo duró? Aproximadamente como 22, 25 días. 22 días. 22 días. Sí. ¿Eso hace qué tiempo que lo rodaron? Lo grabamos uh, en el 2016, yeah. eh, luego terminamos de editar alrededor del 2017, entonces ahí em empezó el viaje por los festivales internacionales. Fuimos a Ventana Sur en, en Argentina, uh -huh. fuimos a Trinidad y Tobago eh, Film Festival, fuimos a Funglode aquí, yeah. eh, fuimos al, al New York Dominican Film Festival eh, y fuimos al Festival de Cine Dominicano aquí también. Ya la película tiene dos años recorriendo festivales. festivales. Entonces, ya luego que ya hemos hecho una, un gran recorrido por el mundo, pues ya ahora la traemos al pueblo, y al país. Yo quiero, witness que los jóvenes escuchen un poco tu historia. <risa> Tú naciste aquí en Brazo, en Brazo Grande, sí. de la Bajada. ¿Y de dónde te surge estudiar cine? ¿Te hace especialista en cine? ¿Estudia maestría? Y luego viene a entregarnos una, un film. Bueno, sí, yo nací en, en la sección de la Bajada, en, en Brazo Grande. Eh, y desde niño nunca he querido hacer más nada que, que, que cine, que actuar y dirigir y, y escribir cine. Eh, yo me acuerdo que a los, o sea, yo veía televisión, teníamos una pequeña televisión donde la tía mía, y ahí nos reuníamos todos los niños de la comunidad, y yo decía, wow, esto es lo que yo quiero hacer. Pero aquí no tenía la oportunidad de hacer eso. Se, me, se nos da la oportunidad de emigrar a los Estados Unidos, a Nueva York, a mi familia y a mí. Y allá, desde que entro a la universidad, dije, esto, esto es lo que yo quiero hacer. Eh, eh, estudio teatro, eh, luego entro a la escuela de cine, eh, me gradúo y quiero continuar aprendiendo. Entonces digo, bueno, pues déjame ahora estudiar una maestría en dirección, no solamente cine general, historia, todo ese tipo de cosas. Hice mi, eh, mi maestría en dirección y ahí es donde escribo esta película. ¿Es la primera? Es la, el primer largometraje, es mi ópera prima. Eh, ya, ya había hecho varios cortos, cortos. Eh, entrenándome, uh -huh. aprendiendo, desarrollando historias. Y pues con esta yo quería contar un poco de mi vivencia, eh, la vivencia que yo tuve en el campo. Así surge esa historia, persiguiendo al zorro. Sí. Eh, buscando, buscando al sol, al sol. Sí, porque eh, yo vi varias cosas mientras yo estaba creciendo aquí. Eh, especialmente, no sé, ese paisaje que ustedes ven aquí atrás, es el paisaje que yo quería capturar de, de nuestra provincia, de la provincia de Duarte y de San Francisco de Macorís, eh, que tiene un atardecer, un atardecer hermoso, bello, o sea, el subir, no sé si ustedes han subido claro, a, sí, a la Loma sí. Quintipuena. Claro, claro. claro. Han subido a la torre. Sí, sí, sí. Pero yo subía a esa torre y yo sentía que yo estaba en el cielo. A saludar las avispas. Sí. Sí es. es algo precioso. Entonces yo dije, bueno, yo quiero capturar toda esta belleza natural de mi pueblo y enseñársela al mundo, mostrársela. Porque creo que en San Francisco no, no se había grabado eh, película. O sea, eh, esta es la primera sí. película que ¿Cómo? se hace. Completamente, ya. completamente... O, o en esa zona de... En esa zona. En esa zona sí. creo que no se había rodado antes. Entonces para mí fue un orgullo, más que todo, yo poder regresar a mi campo y mostrarle al mundo de donde yo vengo. Como sí. ha hablado de tu vida, ¿cuántos años tienes viviendo en Estados Unidos? Eh, bueno, ahora miraste. tengo 28 años. 28 años. Eh, me fui a los 12. Okay. O sea, ya, ya te tengo... sacamos la cuenta. ¿Sí? ¿Sí? Cuéntanos <risa> tú de qué se trata esta obra. Bueno, eh, buscando al zorro trata de un padre eh, que trata de criar a su hijo de nueve años sin la ayuda de la madre. Eh, padre soltero. Sí. <risa> bueno. Contrario es... a lo que se ve hoy día. Sí, sí, sí. Eh, en, muchas veces se ve que es la madre que sí, sí, eh, cría a su hijo a su, a su familia sin la ayuda de, de un papá en este caso yo hice lo Iber, sí y pues ellos tienen que hacer un viaje por cuestión de trabajo que es donde se eh, se, se cuenta esta este, esta esta trama de cómo ellos se van a reencontrar porque el niño obviamente quiere a su madre pero no está Pablo, eh, Guillermo, eh, no sabe cómo lidiar, eh, lidiar con la ausencia de su, de su mujer, de su esposa, y pues le da con tomar, o sea, eh, acude al alcohol, y esa es una parte que se vive mucho en los campos, donde los hombres, por cualquier cosa, pues, Es decir que Pablo es medio borrachón. Pablo me medio borrachón, sí. Sí, <risa> sí, sí <risa> si mostramos el trailer se van a dar cuenta que a Pablo le gusta. ¿No lo tenemos disponible? ¿No lo trajiste? Eh, no sí, no, sí, sí, sí, sí, creo, está, sí. creo, sí. creo que no bueno, nos gustaría ver el trailer correcto. Mientras w puedes, Defty. sigue explicando, ¿no? Sí, entonces ellos dos tienen que hacer una, una travesía. O ¿Es sea, tu marca, WD? WD Films, sí. De Winner Duarte -Dwart. Films. Qué Mira, bien. pero esa imagen está tan chulísima. Sí, está, está, está preciosa. Buena fotografía. Entonces sale en todos los cines a partir de, del 11 de abril. ¿Y el niño? Entonces, el niño fue un descubrimiento que hicimos. Eh, yo duré varias, varias semanas eh, buscando un niño que me pudiera interpretar este personaje, que, porque la, la, la carga dramática cae sí. sobre él. Uh -huh. Y tenía, tenía varias semanas por encontrar un niño y no podía, hasta una semana antes. Cuando ya yo vine de los Estados Unidos... Cuando Dios dice, bueno, déjame darle la oportunidad. Me ah, llevaron ah, este ah, niño, ah, leyó ah, las primeras dos líneas y dije, ya, este. este es gracias ah, a Dios que encontramos el niño. Pero, y, ¿a dónde entra el tema del zorro? ¿Cuál, buscando el zorro, ¿cuál es la estrategia que podemos se utiliza? Decir. Ah, ah, te podemos, ah, sí. bueno, Tengo que ir sí. a descubrir. Tengo eso. que ir a ver el 11 Exactamente. Sí, pero el, el, el, el zorro, ellos van en busca de de este hmm. digamos de este otro personaje, de este otro personaje, esta otra figura y y ahí donde se desarrolla el trama completa de la. ¿Por de qué la te decide, bueno, pues No me la perderé. ¿Por qué te Vamos decide ¿por qué te decide sí, por claro. estos paisajes naturales de Lomaquita Espuela? ¿Tiene no, alguna no. relación ¿Con el medio ambiente a un llamado o algo? Por el no, campo. no, es, simplemente es es como, por ejemplo, el escritor escribe de lo que conoce. Uh -huh. Yo conozco de campo eh, y la historia que escribí pues se desarrollaba en el campo y eh, qué mejor lugar que contarla que en estos en esto paisajes naturales. Con eso no deja de decir. Mira, cuidemos eh el, el actor... Cuidemos, cuidemos, sí, sí, sí <risa> más que todo. <risa> Es, que la, es un cine verde no utilizamos cine, luces ahí okay, no hay luces no o sea no hay luces Pero calientes qué bien. no sí, se solamente. utiliza planta eléctrica Nada. no se usan luces calientes eso es importante todo saber. se hizo a luz de batería a luz a luz fría sí. Sí. Yeah. todo lo que usamos ahí de, de manera no utilizamos plásticos en el rodaje sí. Sí. todo cada quien andaba con Son muy respetuoso el medio sí, todo, sí, todo, sí, todo. Sí, Pues saber. eso es un buen no mensaje bueno. sí. eh, una cosa porque ya inmediatamente estas ilusiones que se plasman y se realizan requieren de apoyo. ¿Cómo ha recibido, si ha sido con apoyo del comercio, porque tenemos una ley que recién toma forma, eh, de mecenazgo incluso que... Y, pero ya teníamos la ley de cine sí. ¿Han podido ustedes apro, eh, Aprovechar esta oportunidad Que se supone el país, el estado Le está ofreciendo sí. eh, A la industria Para, para, esta, para esta película no, no utilizamos la ley de cine ya. Eh, Me hubiese encantado Pero eh, Por falta de, de, de tiempo Porque también esta, esta película Fue mi tesis de la universidad mm. Ah, Entonces, okay. cuando vienen, había que hacer mucho papeleo, mucho trámite hay mucha buscar hay el, el sí. dinero a compañía. No podía. Yeah. Entonces, todos los fondos fueron propios, eh, Bolsillo familiares, Record. bolsillos, bolsillos. récords. Y colaboración. Y yo colaboración. Soy, claro. yo soy inversionista y también. Guillermo, no podemos Ya la música nos está diciendo que tenemos que irnos a pausa. Pero antes, ¿cuál fue la escena que más te gustó en tu participación? Wow. Ay, ay, ay, ay. La escena que más me gustó fue subir a la Loma Quiste y, y filmar el amanecer. ¿Estabas en forma tú? Siempre estoy en forma. <risa> <risa> tuvimos que subir a las dos de la mañana. La loma oscura de a la poco, Para poder capturar ese Sería amanecer este fiel. Esa subida del sol. Creo que fue la, la, la, la parte de la película para mí más fuerte. Y también más, más, más, más una tiene, perdón, más muchos bella. años como actor, ¿en cuántas otras películas has hecho Bueno, actuado? he trabajado en varias películas, Amin Abel, Ajá. Duarte, Estación y Gloria, Biodegradable, eh, varias tío. películas, Muy bien. varias películas. una Bueno, me, me surge hacer la pregunta ya al final, Fundación loma Lomaquita Espuela, ¿Participó o oh, colaboró? colaboró, colaboró. Eh, el, el, Específicamente el rancho Don Lulú nos hospedamos ahí, sí. Nos hospedamos ahí con todo el caso el cru, se lo inundamos como quien dice. Y de ahí salieron a la loma. Y entonces de ahí salimos a la loma a las 2 de la mañana. Eh, esperamos el amanecer, llevamos un dron para grabar ahí arriba y eso fue espectacular. De Muy bien, 11 bueno. de abril. 11 de abril en todo eh, el Palacio del Cine. ¿La, la hora? ¿8? 7 de la noche. De la noche. Eh, bueno, eh, yo tengo en su cartelera de, de las 5 sí, sí, sí. en adelante. ¿Pero ¿Usted va a hacer una presentación? Una pues premier, el 5, el 5 tenemos, este viernes tenemos una premiere. Eh, para la prensa. Para la prensa. Para ¿A dónde allá? Eh, no, aquí aquí alguien, en, en, en el Palacio de del Cine. No, en sí. no, el Palacio del Cine. Luego el 9. Tenemos otra premier en Santo Domingo. ¿Y a qué hora es el viernes? El viernes a las 7. De la, noche, de la noche ya, en el Palacio del Cine sí, están invitados. Excelente, sí, sí, sí, pues para allá vamos. Sí, claro, claro, muy mediados. <ríe> <ríe> muchas supuesto, gracias, Wigner Duarte. Y felicidades. Gracias. Gracias. Aunque parezca <ríe> español, lo hago a vez de ahí, de <ríe> la barra. Es del corizano, del pueblo. Duarte Ortega, descendiente del Patricio. Del Patricio, apellido Duarte, soy primo mío. Ya, somos primo Ortega. Gracias, Guillermo Liriano, actor principal de esta obra, y gracias a Wigner Duarte. Director, un placer haber conversado con ustedes. Nos vamos a la pausa. Retornamos con más. Vamos a buscar el zorro el 11 de abril. Vamos a la pausa. <ríe>